Yo soy Ryan, acá en Paychan Team Palace, en Buenos Aires, Argentina, y estoy acá con Cecilia, con Titi, como la conocemos Hola. nosotros. ¿sí? Ella es nueva integrante acá al equipo de Paychan, eh, es más asocia que nosotros, va a estar acá con nosotros al tiempo completo, dedicándose a la cultura asiática del té. Sí, así, es. así que, contanos un poco de vos, Titi. Bueno, nada, eh, conocer a los chicos no. <risa> Que también sacada parte del equipo de Pei Chen. ¿Qué Sí, la recomiendo. ¿Todo bien? Muy bien, Nosotros muy bien. Estamos acá bien. para hablar acerca de los tippets o las mascotas de té. Me encantan los tippets. Bueno, hay gente que, que me estuvo llamando ayer a la sí. casa de té preguntando: vi que en el grupo Amigos del, del té de Pei Chen, sí. están imposteando lo de los tippets. No tengo una mascota de té, no sé para qué sirve. Ah. ¿Me pueden explicar de qué se trata? Sí, sí. ¿Cuál es el uso? O sea, ¿Es qué es, es. Sí, sí. verdad, hubo muchos comentarios y preguntas acerca de las mascotas de té. Como bien dice, las mascotas de té eh, sirven para acompañarte durante el servicio de té que hagas en cualquier momento, no hace falta que sea una ceremonia. Lo importante es que vos elijas tu mascota de té, ya sea por lo que sentís o porque representa algo en particular o porque si no simplemente tuviste como una corazonada ah, y este, quiero que esta sea mi mascota de té, ¿no? claro, A veces y... a uno les le no sé algún significado... Bueno, el tuyo, o sea, por ejemplo, tu mascota de té, bueno, ¿qué es? Mi mascota de té no lo tengo acá, pero lo posté en amigos de Peche y Palas, es un tigre. En mi casa lo elegí porque eh, me hacía acordar a mi papá, porque mi papá era un poco chino, es tigre. Sí, sí, tiene un significado eh, personal. Exactamente, y aparte me acompaña siempre cuando hago pepado té en mi casa. Y como siempre, las mascotas de té es necesario que se le dé cierto cuidado. Bien. Hay okay. que, ¿Por qué? ¿De qué están hechas las mascotas de la mascota té en la gente? Es verdad. Eh, las mascotas de té están hechas de una arcilla de, que son de Yixing, de China, que es una arcilla púrpura. Y vienen diferentes colores. Esta es, bueno, acá estamos viendo Ri, eh, un ejemplo de lo que es la arcilla Ijin. Uh -huh. Como les comentaba, hay de diferentes colores. No sé si se puede llegar a ver bien, pero... ¿Y a qué es, los colores son esmalte o qué es? O sea, el, es, es el color de la arcilla. Es el color de la arcilla, o sea, exactamente. Es, es, es piedra, sí. Contalo, si quieres contarlo vos mejor. O... Claro, lo que pasa es que el, en China hay toda la sí. tradición sí, de, de mucho tiempo atrás. Sí de las teteras Yixing o como se llaman en chino eh, Yixing es el nombre de la ciudad ya sí. que significa arena violeta, arena púrpura eh, se refiere como a, a la arcilla que viene de las montañas de esta región mm -hmm. ¿sí? entonces eh, es piedra dura que se mina, la mueren y después la reconstituyen como arcilla y hay diferentes colores según las venas en las montañas de piedras ¿sí? tenés amarillo, un chocolate oscuro, tenés o sea, azul, gris, sí. tenés uno medio verde mm -hmm sí Así, azul, asilado, sí. y después uno que es terracota, que es el clásico, es el clásico que, que está en la mayoría de los tippets, uno puede sí, sí, tal cual. Eh. entonces Por eso el, hacen la, la, la, los tippets o las sí. mascotas de té justamente de esta arcilla, porque esta arcilla es muy porosa, esta ¿sí? cerámica es muy porosa, y como las teteras eh, y los accesorios, los tibes también a lo largo de los años de uso, al estar en contacto con el licor del té, van absorbiendo el aceite de té. Así es. Y se van poniendo más y más brillosos y se van como curando o cultivando, como dicen en China, y se hacen más y más lindos. Y en el, en el caso de las teteras, producen cada vez mejor té. Sí. Son teteras muy finas, parecen de, de juguete de miniatura, pero son justamente para un estilo de té. Kung Fu, que, es, que sería con gai, bueno, con tetera chica. Más adelante vamos a hacer un video acerca de Sí, vamos a hablar un este tipo de teteras. Pero bueno, esta semana los tipets, así sí, que sí, están estamos... hechos de Sia Ishing. Así es, hay diferentes colores, diferentes tamaños. ¿Son todos animales tipo mascotas? O... No, no se fatalizan solamente animales. O sea, puede ser lo que sea. Puede ser lo que sea. En este caso tenemos una especie de nuez. Eso es sí, no. muy chido. Exactamente. Maní, no es es lo que comen con el té, o sea, está muy bueno. Lo ideal es que sea de, justamente de arcilla, de este tipo de arcilla que estaba hablando recién Henri. Mm. Pero suele pasar que hay unos tippets que son de fantasía, que es el caso de, de, de este claro, sabor, no claro que no está hecho de arcilla, sino que está hecho más o menos de un metal que cambia de color cuando sí. le tiramos agua. Claro, y no, se vuelve de exactamente. exactamente. En ese caso es como más decorativo. Es más y decorativo, decorativo y como más de fantasía, como decimos nosotros. Lo ideal es más que nada tener una tippet de arcilla. Así le vamos ah, tirando bueno. un poquito de té. O sea, elegís una típet, puede ser una figura histórica, sí. puede ser un, un, eh, un animal, puede ser algo de, algún animal del horóscopo chino, sí. también puede ser un animal mitológico, también. de la mitología china, sí, como sí, este sí. que es la rana del dinero, ¿sí? Sí. o el money from, sí <risa> que es, supuestamente es toda una historia que sí. eh, un, un niño que va a un charco, ve a una rana, le tiene una piedra, le saca una, piedra, una pata. Entonces, tiene solamente tres patas. Claro. Después, eh, la rana no aparece más. Entonces, el niño todos los días le trae comida sí. al charco, sí. Entonces, con el tiempo, la rana como que le perdona al niño. El niño se vuelve grande, es, es adulto, tiene un hijo, el hijo se enferma, no tienen plata para pagar los medicamentos. Claro. Entonces, mitológicamente, la rana esa se acuerda, la rana de tres patas, y se acuerda ayuda. y le trae como unos lingotes en forma de, de, de moneda de oro para pagar, para ayudar a este nene que era adultos adulto a pagar el medicamento. Sí. Es verdad. Pasa por... que algunas personas, eh, hemos visto en los posteos en Amigos de Peche, en Tipalas, que a veces por ahí eligieron una mascota por lo que si es abundancia, longevidad, sí. eh, suerte, amor, fortuna, eh, fortuna sí, protección, eh, exactamente, ahí, hay diferentes significados. Lo importante es que vos realmente elijas la mascota, porque es lo que vos realmente sentís y que la sepas cuidar, porque lleva a su mantenimiento. O sea, está bien, es una decoración de la bandeja de té que no cumple ninguna función más allá de, del significado, Exactamente. pero no es que te ayuda a hacer el té ni nada. No, pero no, yo siempre hay que bañarlo con té, siempre, porque bien. hay que. Porque que que el aceite. Para que absorba el aceite de té y vaya quedando brilloso a lo largo de los años. No es que si le tiro un año entero de té y me queda tan brilloso, o sea, con el tiempo, es favoratino. Sí, Exactamente, de... pero una vez que terminamos el servicio de té como uno prepara en su casa o en cualquier otro lugar, es importante, en nuestro caso, le pasamos un cepillito. Bien. Entonces vamos y... ¿De qué está hecho el cepillo? ¿Cuál el cepillo de dientes? No, está hecho de, de, de pelo de cerdo. Ah, bien, sí. ok. Así que es como bastante más durito Claro, o sea, es, para exact, cepillar, es para cepillar o sea, Ese es yeah. el sedimento del té que no sí, se absorbe Exactamente Y saca brillo sí, Lo mismo que hacen con las teteras Porque las teteras las cuidan como si fueran un hijo sí. Teteras hechas a mano Muy caras, entonces las cepillan Y con el tiempo se van haciendo brillosos Y bueno, lo de las mascotas también Es que prácticamente se le hace el mismo tratamiento Tanto a las teteras Ishing eh, como eh, las mascotas de té. Se, se las cuida de igual manera. Ambas hay que darle mucho té, mucho amor, mucho cariño, mm. hay que cuidarlas, hay que. nosotros le pasamos el cepillito así como, sí. como te comenté hace un ratito. A veces también le pasamos una especie de trapito que es especial de té. O sea, después de que le pasamos el cepillo, que darle un poco más de brillo, le pasamos eh, esa especie de paño. Bien. Pero, pero en realidad. ¿sí? ¿no? O sea que se me ocurrió a mí. Sí. Vos cuando infusionas un té. Sí. ¿Vos directamente tomas un poquito vos y le derramas el té mismo puro, la buena infusión, sobre la mascota? O, eh, ¿O sea, literalmente vas a tirar un montón de té sobre el animal? ¿O, o son los restos? O sea, ¿cómo es, ¿Qué es lo que le das al, Para mí a qué, la mascota? depende de la persona. En mi caso, yo primero le doy a tomar el, a, a mi tippet. Mm. O sea, primer, la primera infusión a tu papá. Exactamente. Bueno. Va, va a mi tipet. <risas> Y después cada vez que me sirvo para mí o la persona que me está acompañando, también le sirvo a la típeta. Es como un invitado más que me está acompañando. O sea, le das como la primera porción, sí. Exactamente. Sí. Y después, al último también, el... si me hago otro té o, o cambio las hebras, como uh -huh. todas las hebras y le tiro el resto del agua está y igual. se queda flotando en las hebras de té. Está, igual. está bueno también porque hay mucho sudón, sí ¿sí? Eh, y hay en el caso de todos los vues sí. ¿sí? o los hechas los test fermentados que sí o sí cuando está pensado hay que hacerle dos enjuagues uno purifica la superficie porque está en papel así como estos entonces sí. puede haber bacterias aéreas que caen y se sí. purificas eso no se toma eso no. ni siquiera cuenta como una infusión y es cero segundo de espera más adelante vamos a hablar de eso entonces ese primer enjuague lo podés eh, no es un lavado porque el té no está sucio, no es un enjuague, sí. lo puedes tirar. Y después, el segundo enjuague eh, también es para despertar la hebra prensada, ese también se lo puedes tirar y no estás necesariamente derrochando té. Sí. ¿Sí? Y también a veces hay restitos que en el compe o el chaja es cuando queda un poquito de sedimento con, con un poquito sí, de Sí, también se le tira. Se lo puedes tirar ahí con las hojitas, que no pasa nada. O sea, Todo se ha bienvenido. Ninguna gota o sea, no, se, no se, ninguna se, se desperdicia. Se desperdicia. Eh, bienvenido ¿no? sea el té. Que, que se le dé tu mascota de té. Eh, eso es lo que hacemos la mayoría que somos los amantes del té y que tenemos nuestra mascota de té, tenemos nuestra teterita. Está muy bueno. Sí, sí, sí. la verdad que sí, porque está bueno ver eh, cómo cambia el tiempo. Eso es lo, lo más lindo de ver eh, de la, de la tipe. Claro, ¿no? se va, literalmente el color oscurece las se va puliendo, se hace, porque está brilloso. Hay un mito sí. ¿sí? que dicen que después de muchos años ¿sí? de uso del, del tipe, digamos, Absorbe tanto aceite de mm -hmm. té que es cierto eso, absorbe grande, nunca deja de absorber. Que si te quedas sin hebras, como que puedes poner el bicho, infusionar el bicho y suelta todo ese claro, té. Claro, lo mismo sería con, la, con las teteristas que dicen también. ¿no? Claro, okay, claro, después de muchos desde años, si años usándolo, sí. le pones agua y sale té. En realidad sí podrías llegar a soltar y tendría algo de sabor, pero sí. no es que la función es esa. Exactamente. La idea no es cultivar esto para algún día hacer un, un cuenco de té, ¿no? No. Eh, se podría, en el caso de no ser. Sí, Mientras que el té pecho como... en Tipala va a abrir brazos brazo. Así sí, que, exactamente. Que que, o sea, así es aquí qué interesante. Y una pregunta así. Sí. El tippet, porque fuiste a China con nosotros. Obvio. ¿sí? Eh, en el viaje de investigación y capacitación sí. en Cata 2017 Sí. y vimos millones de tippets. Allá millones. es como, es un furor. Hay una película de dibujitos. Hay todo. una película pero también. ¿Cuál es el tippet más raro que viste? Tipo de decir, no, no puede haber un tipe de esto. No, pide todo. No sé qué decirte. No La sé. Verdad, que yo te pregunto, que porque yo vi tantas un... cosas. Sí. Cosas raras, el dragón es seguro, monjes sí. y, y todo eso, pero... Lo que pasa también en China es que hay muchas mascotas de té o, o, o personajes mitológicos, así podemos decir no de animales que mezclan mucho, raros. por ejemplo, perro con tigre, dragón con tortuga, sí. o sea, vimos muchas formas diferentes, o, o de repente un loto que tenga, no sé, como tres animalitos encima, claro. como que se usa mucho la mezcla, son muy creativos, y vimos de todos también, están de los más, no sé, eh, los típicos tippets. Eh, de esta forma, el caballo, el mono, el chancho, hasta algo súper raro, que están como una especie de pipi boy. Sí, que son los no, que sos, sí, sí. No sé, claro, es como un, un niñito sí. que cuando le tiraste encima. Orina, claro, o sea, sí. sí. Sí, o sea, sí, son bueno. muy creativos con eh, los diseños de claro. las tippets, Hay de No todo. sé qué significado le daría. No, no, no, no, sé qué será. Para mí es que será. Es Ni como idea. No, para mí es como en el caso de, de, de esta mascota de teques de fantasía, sino como algo divertido que algo sí, más bueno. atractivo. No sé. Sí. A, algún significado de tener. Claro. es como un significado más espiritual en el caso de nuestro. Porque dicen que si realmente cuidas. Viene a tu mascota de té también le das todos los cuidados que tiene que tener, es, en el sentido de que tienes que darle té, tienes que limpiarlo, tienes que, que cuidarlo, uh -huh. y dice que también estás limpiando tu espíritu. Claro. Eso es lo, lo más Una mascota va. de verdad, fomentar responsabilidad y Exactamente. disciplina. Exactamente. Claro. Así es como toda la, la cultura asiática del té, que todo es tan cuidadoso y tan, sí. se le da tanta importancia a la forma, al color, la, al material, a todo, uh -huh. y a la hebra, y bueno. Bueno. Y la verdad que está bueno y, y acá en, en Page Chenti Palace tenemos una variedad grande de, de diferentes tipets. May tiene un par de, de mascotas de té que ellos tienen más de, no sé, como 10, 15 años sí. que están bien brillosas Sí, tienen, sí, sí, que tienen años y años curándose, exactamente. Eh, absorbiendo té, imagínate Y están buenísimos té. y los invitamos para que vengan a ver y conozcan el maravilloso sí. mundo de las mascotas de té que sí. vengan a elegir el suyo, así que no tienen uno, vamos a asesorarlos eh. Y sí. si tenés una tipe o una mascota de sí. té, de la forma que sea, pipi boy rana de dinero, un chanchito, un maní, lo que sea que tengas, subanlo en esta semana ¿sí? eh, en el grupo de Facebook que se llama Amigos del, del Té de Peche, ¿sí? Amigos del té de Peche. Sí. y vamos, estamos subiendo en un posteo ahí como para divertirnos y mostrar toda la gran diversidad de t que tenemos en de té. Y compartan un poco el significado de por qué eligieron esa mascota de té los que amamos el Té, eh, que nos cuenten un poco acerca de por qué eligieron esa mascota, ¿no? O sea, nosotros es muy importante y nos gusta oh, que nos cuenten y comparten sus historias. Por eso nos lo compartimos. Claro, Así que pues esperamos es tener una de ustedes en, en Facebook y que compartan su, la foto de su mascota de té. Muy bien. Y muy pronto con otro grupo que es de Alicia Ocha, de la Escuela Española del Té, mm. vamos a empezar a hacer como un tipo de intercambio de sí. accesorios de té, ¿sí? O Chashi y chacho que son los, los animalitos, las mascotas de té. Vamos a empezar a hacer como un intercambio semanal que está buenísimo sí. porque acá en el, en el mundo de habla hispana eh, hay un crecimiento mercado de té pero está bueno difundir y compartir el conocimiento de cada uno y Totalmente. Justo, justamente compartir y hacer alianzas para aprender juntos y divertirnos juntos y bueno, proveer material en castellano, videos, se vienen muchos tutoriales acá sí. de Pechen acerca de hebras, de catas de hasta de los accesorios y muchas cosas más. Así que sigan el canal de YouTube para más videos, sí. sigan en Twitter, en Instagram y en el Facebook. Y si están en Buenos Aires, vengan a visitarnos, ¿sí? que el Page Antipalas es esa estrella polar de la cultura asiática del té para guiarnos hacia ese camino original. Así es, si y no ¿no? si ven las novedades que vamos subiendo día a día. Bueno, gracias, Tiki. No, eso, sí. Nos vemos a la próxima. Chao.